¿Vale? Uh -huh. Bueno, pues nada, pues vamos a ver cómo se hace hoy una reflexología natural eh, Tan fácil como estar en una playa, como tener una, un poco de arena Y ejercer una presión en las plantas de los pies eh, Simplemente tenemos la suerte de tener todos estos regalos de la naturaleza aquí mismo En este caso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 fíjate, movimiento circular activamos concentramos gestionamos a un lado o podemos hacer una presión ligeras presiones y estos pequeños puntos que pueden ser incluso pequeñas piedras por la parte interior estamos haciendo la columna por la parte exterior y simplemente movemos hacia la parte de la planta que es el digestivo haciendo pequeñas circulaciones presionando desde la rodilla inclinando nuestro peso cambiamos, podemos cambiar de pie y lo mismo sentimos los puntos ejercemos presión en la punta respiramos profundamente los dedos hacemos garra con los dedos liberamos los dedos, los abrimos quedan debajo de la arena pero los abrimos completamente y les damos movimiento columna digestivo exterior talón un del talón siente entierra los pies movimiento presionamos hacia adelante hacia atrás subimos dedos hundimos los dedos cogemos la arena con los dedos si habéis visto los animales lo mismo